Para ver los dioses del amor tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de amores. Está el amor materno, está el amor de matrimonio, está el amor pasional, está el amor desenfrenado. Es decir, el amor lo tenemos que representar de diferentes maneras y los griegos lógicamente pues tenían para cada tipo de amor una divinidad concreta. No estudiaremos aquí absolutamente todos porque por ejemplo el amor materno es preferible que lo veamos en Los Dioses de la Muerte, porque está de meter muy vinculada con Hades y Perséfone. No tenemos apenas representaciones de Era como amor del matrimonio, quizá porque esto se consideraba como una cosa tan natural que no requirió, digamos, una atención especial por parte ni siquiera de la antigüedad. Entonces, vamos a centrarnos fundamentalmente en las otras tres, en las otras tres versiones, es decir, el amor pasional, el amor desenfrenado y el amor fiel. Para el amor mmm, pasional, eh, la representación fundamental era la de Afrodita en el caso griego o Venus en el caso de Roma, que es la misma divinidad. Y efectivamente tenemos magníficas representaciones ya desde la época clásica, conocidas perfectamente por todos, como son sobre todo la Venus de Milo, pero también la Venus Medicea, la Venus de Medicis, que es una copia romana posterior, es decir, romana, no griega, pero que ambas dos lo que representan es la belleza femenina en su máximo esplendor y como tal esplendor pues lógicamente atractivas y mmm, que, de, que generan el amor y el amor fundamentalmente pasional. Desde la época clásica vamos a pasar ahora ya a la época del Renacimiento y, claro, Venus era una afrodita sobre todo, era una divinidad que tenía su propia mitología y el nacimiento de Venus pues era algo muy, mmm, digamos, bien explicado y muy atractivo en la época clásica porque ya venía así desde la época griega. Y esto es lo que representó Botticelli en este famoso cuadro que vemos aquí, el nacimiento de Venus, tal como se explicaba en la época griega. Después, Venus fue siempre una divinidad sumamente eh, atractiva para cualquier tipo de época y para cualquier tipo de pintor esto es lo que vamos a ver de una manera muy sucinta a continuación, como un tema concreto el de Venus es particularmente repetido invariablemente a lo largo del tiempo ¿no? y entonces aquí tenemos otras dos Venus siempre en una actitud eh, sumamente atractiva o si se quiere incluso erótica, como es la Venus de la música o la Venus de Urbino son dos casos muy parecidos por la concepción o puede verse en ambos cuadros, pero esto se repetirá sistemáticamente. Aquí tenemos otras dos versiones un poco diferentes, como es la de Cranach o la de Velázquez. Cranach, como se ve, aparece Venus con un, con un cupido, y también Velázquez, pero con otra concepción distinta. En Velázquez es la Venus del espejo, de manera que el desnudo ahí no se ve completo, pero el, el cupido efectivamente le está sosteniendo el espejo en el que se está viendo la Venus concretamente, y lo que se ve justamente es el dorso y solamente la cara por delante. ¿no? Esta también, lógicamente, era una forma de representar el desnudo que no hiriera, que no contraviniera los criterios de la moral cristiana. Eh, otros pintores posteriores que también tuvieron en Venus uno de sus motivos de inspiración pues son, como se ve aquí concretamente, Carracci y Reni. Y generalmente siempre aparece Venus con un Cupido junto a ella. ¿Por qué? Porque, claro, Cupido era, como se sabe, el que despertaba el amor. ¿no? Cupido con sus flechas inoculaba el amor en los mortales y Venus o Afrodita eran las divinidades del amor por excelencia. Pero un poco como si dijéramos su mensajero, su introductor, era Cupido. Y aquí vemos cómo efectivamente normalmente se representa a Venus siempre con Cupido. Cupido es un... un dios, un semidios o un dios menor, como queramos entenderlo, que aparece abundantemente, no solamente con Venus, también aparece, como vemos aquí, con Apolo. Apolo y Pitón son dos figuras muy clásicas de la mitología clásica. Y Cupido aparece, como se ve con el arco, Apolo, que también era el arquero, el que mataba a Pitón también, pues las do los dos con su correspondiente arco, pero con diferente función, lógicamente. ¿no? Cupido lo que dispara son flechas de amor. Bien, pues el amor pasional es el que representan especialmente Cupido y Venus. Cupido como, digamos, mensajero, como instrumento de Venus. Eh, el otro tipo de amor es el amor desenfrenado, el amor ya si se quiere irracional, eh, que representa fundamentalmente la mitología clásica Baco. Hay abundantes fuentes que ahí recogemos para poder estudiar su jura y la vida de Baco es una vida y el, todo el mito de Baco es un mito sumamente complejo eh, que resumimos en, este, en esta exposición en, este, en esta diapositiva simplemente para no olvidarnos de él ¿no? y Dionisos, que era el nombre lógicamente griego se representó ya desde la época clásica abundantemente era una divinidad sumamente atractiva y aquí tenemos una ánfora griega con Dionisos, con los pámpanos lógicamente y con todos los instrumentos, en la copa propios de su de su tonalidad el culto orgiástico puesto que las dionisíacas se hacían en bacanales y con sus correspondientes orgías el culto orgiástico tenía una serie de atributos, de cortejo, de vestidos de objetos rituales y al final se llegaba al éxtasis donde efectivamente se combinaba no y sexo, esto efectivamente aparece representado desde época ya clásica en las ánforas especialmente aquí tenemos otra vez a Dionisos rodeado de sátiros o por ejemplo aquí, otra vez Dionisos con las ménades, sátiros y ménades son las dos figuras fundamentales del cortejo de Dionisos y así aparece lógicamente en la época clásica la simbología que tenemos aquí representada y recogida es una divinidad masculina de la fertilidad es el instinto irracional por tanto vivir sin restricciones para ello hay unas fiestas de liberación que son las bacanales y el culto orgiástico lo que persigue y lo que predica es la libertad individual Bien, una figura particularmente unida a Baco y que tuvo un atractivo especial en toda la época posterior fue Ariadna. Baco y Ariadna vamos a ver que se representan abundantísimamente. Entonces, aquí tenemos a Tiziano, uno de los primeros en tomar este motivo y en desarrollarlo pictóricamente. Pero Baco y Ariadna también, como vemos, fueron el, el motivo de inspiración, por ejemplo, de Tiepolo, o ya en la época re, romántica, por De la Croix. Como se ve la variante, las variables de representación son múltiples y, y responden lógicamente a la época. Pero también Richie incluso hizo dos cuadros, como puede verse aquí. Es decir, que el motivo de Baco y Ariadna era tan atractivo que incluso un mismo autor, no es la primera vez, lo repite dos veces. Y el triunfo de Baco también fue el motivo, uno de los motivos que tomó Velázquez en uno de sus famosos cuadros, que he conocido generalmente como los bordos. En Roma se difundió abundantemente, aunque allí había otra divinidad pero, y los romanos eran más estrictos, sobre todo por cuestiones morales, pero el culto de Baco se difundió y tuvo una influencia incluso, eh, sobre todo en círculos cultos, con personajes como Mario, Marco Antonio, los emperadores antoninos, especialmente cómodo, y por tanto tuvo un, un desarrollo especial y por eso pervive mucho en la lengua, como hemos visto En la plástica, pues en la plástica, un autor que recogió... Esa misma idea es Pusen, ¿no? Pero Pusen ya recoge sobre todo el mito de Orfeo y Eurídice y Orfeo y Eurídice representan el otro tipo de amor, el amor fiel. Recordemos que el mito lo que, lo que simboliza es que Orfeo es sumamente fiel a Eurídice y aunque muere Eurídice y va a los infiernos, Orfeo quiere rescatarla y consigue, gracias a su lira, este don, ¿no? Por tanto, Orfeo fue una figura particularmente atractiva ya desde la época clásica. Estas son las imágenes más típicas, sobre todo el mosaico que vemos a la izquierda, de la representación de Orfeo. Poussin lo representará después recogiendo esta idea de fidelidad Eurídice. Y Orfeo y Eurídice fueron también el tema especialmente favorito para Rubens y para Mogó. Fijémonos en el de Rubens, que aparece Orfeo a la izquierda, llevando consigo tras de sí a Eurídice, que era... El, el convenio que había hecho con Hades representado aquí y con Perséfone que era su mujer entonces el, el requisito era que Orfeo tenía que cruzar todo el infierno todo el, el, el reino del Hades sin volver la cabeza porque Eurídice le seguiría si Orfeo volvía la cabeza para ver si, la, si le seguía entonces se, se deshacía el pacto y Eurídice se quedaría definitivamente en el infierno, pues bien Orfeo no pudo resistir la tentación, volvió la cabeza y Eurídice se quedó en el infierno. El cuadro representa el momento en el que está a punto de salir, cosa que no llegará a ocurrir. Y en el caso de Mogo, lo que vemos es como Orfeo, con la figura de Eurídice, está lamentando su muerte. ¿no? Es Orfiel por excelencia. Y el mito de Orfeo desarrolló los misterios órficos que se representaron ampliamente en la villa de Pompeya. Los misterios órficos desarrollaban toda una creencia en la, la vida del más allá porque Orfeo había podido volver del mundo de los infiernos al mundo de los vivos. Este tema efectivamente tuvo su variante religiosa en los misterios y los misterios se representaron ampliamente, sobre todo en la época clásica, no ya después porque los misterios chocarían con el tema de la resurrección y la concepción de la resurrección cristiana.